Otra técnica que trata de mirar a los problemas de otra forma, de buscar más información sobre el problema para llegar a soluciones diferentes y más creativas, está inspirada en el escritor y poeta Royard Kipling. Él dijo esta frase, que voy a intentar traducir sobre la marcha, algo así como «Tengo seis honestos sirvientes. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Se llaman qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién». Lo que quería decir es que en su proceso creativo como escritor le ayudaba mucho a hacerse estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Dónde transcurre el argumento de la historia? El preguntarse esto. Bueno, pues ha dado lugar a una técnica de creatividad que se llama la técnica de Kipling o 5W1H. Estas siglas extrañas es porque las palabras, estas preguntas en inglés, cinco de ellas empiezan por W y una por H. Pues es tan sencillo como hacerse estas preguntas, plantear el problema y preguntarse el dónde, el porqué del problema, o sea, lo que tenga que ver con el lugar, con las personas involucradas, con el cómo se hacen las cosas, ese tipo de preguntas. Nos podemos preguntar qué es lo que se hace ahora, qué es lo que no se hace, qué se debería hacer, quién lo hace, quién no lo hace, quién lo debería hacer, por qué se hace, una pregunta fundamental, por qué debemos solucionar este problema el preguntarse el por qué, el quién, el cómo, etcétera Esta es una técnica muy sencilla y que puede ayudar mucho en un momento dado a desbloquear el proceso creativo. Por ejemplo, cuando estemos trabajando en una lluvia de ideas, en una tormenta de ideas, en un brainstorming, y no tenemos más ideas para seguir, no se nos ocurre nada, estamos bloqueados, el pararse y preguntarse esto, el quién. Hay personas involucradas en el problema, el aspecto de las personas tiene algo que ver, me puede dar pistas, o el por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen, nos puede ayudar a seguir con ese proceso y obtener ideas creativas.